Estoy en mi nota total loca, todo da igual Tú me besas, no voy a frenar Ya no hay calma, a mesa me esa ansiedad Mientras mira ya se va No sabe a dónde va, no van a acabar Me ciega, es magia la ciudad Y en mi nota total loca, ya no importa Lo voy a gastar Dame vida, no cortes mis alas, correte en mi cama Para mañana no Estoy centrado, tengo poco lo currado. Gasto mucho y estoy cao Estoy en cero, yo no estoy Ya me he ido y ya me voy Por la t -t -t -e un descontrol Sigo loco, no es amor Algo bueno a lo mejor Llevo mucho tiempo buscando algo mejor Si todo está oscuro, oigo el ruido del dolor Saco plata por color Me muevo, estoy inquieto Necesito dormir con tu cuerpo Son más de las dos, dos. Yo sigo embobado, vamos lejos del dolor. del dolor Y en mi nube lo veo todo de otro color Estoy muriendo, lo he gastado o Salgo sea, claro, estoy doblado No me pesa, me hace mal Tus sonrisas de cristal Estaba en coma, malestar Voy a ciegas, ya da igual No me pesa, me hace quiero mal irme lejos Que no se escuche el dolor mi rumbo Estaba cao Mirando lo lejos que puedo llegar Nunca me sana Seguí hacia arriba No veo el final Tu cama me sana No es carnaval Vamos por la vida Para nada más Mala manía Mala mi vida Tú no te metas a opinar Penas y glorias Me van a matar Siempre lo mismo Solo quiero más tú culo es mi droga No quiero metal Se pasa la vida No va a despertar Toda una vida Buscando salida, no quiero acabar Pesa la palabra, solo va a ladrar Mi vida está oscura, no, no quiero piedad Tremo una cama para descansar, me hago tu cara, no te puedo besar Quiero explotar, dormirme en la playa para recordar Mirando las olas, te llevan, te vas, ya no hay más ma... Te vi por la calle y no me puse ni contento Sabes Happy. que sigo sangrando desde hace tiempo Y tú tan violenta, en la cama ella es menta. Voy por la avenida Dolores, si quieres te recojo en amores Y nos vamos a donde no sean Individual En tu cama una copla se funde el metal Por la yeca sabe mal Si me ves estoy para allá No te vayas para allá No soy posesivo vete ya Solo que me lío quiero más Te si ves tan bonita no hay igual Quiero dormirme ya Sueño con veneno ya no puedo descansar Estoy buscando vida pero no encuentro otra igual Si acabo la mala tú no me vas a ayudar Me querían como ahora va bien Yo estoy en la mía que le dente que le den su estás pa brillar. Si no miras no va mal. No es por la nada material, es mi vida y no hay más. Soy el Betty, Betty tua.